Bueno pues, primera partida en tanto tiempo, hermano mío, sin jugar Skywars Si alguien cambiado algo, no lo sé, no lo sé, hace bastante que no juego acá y Hace, ¿qué será? Como, es que no sé cuánto tiempo dejé de jugarlo, amigo Hola querido amigo, Adiós. Es que no sé Pero tiene bastante tiempo, amigos O sea, hacer muchas cosas aquí pues Ya no me acordaba cómo se hace el fast bridge Nah, hombre, amigo Nah, hombre Ya me la sé, ya me la sé, papá Ya me la sé ¿Tú crees que no? Yo llevo tiempo jugando aquí Si no te sincero Hace Será Tiene que no sé, tiene muchísimo tiempo que no grabo acá, pero oye, tenemos que hacer buenas dinámicas, eh. Tenemos que hacer buenas dinámicas. Entonces, no puedo permitir que alguien me quite mi título. Escuchaste, compañero. Después del fail que acabamos de ver, eh, es momento de que volvamos a nuestra antigua jugada. Nuestra antigua jugada. Porque o sea, mejor vamos relax toda la cosa Hola amigos Ya dejando un poco de esto de lado Vamos a hablar una de las razones por las que dejé de jugar en estos servidores Bueno, en este no, en todos más bien Pues ya digamos que ya es muy repetitivo todo esto Y pues de cierto modo llegar la alcanza ya la repetitividad y todo eso pasa pues, mucho, pues por eso mismo, pues dejo de grabar un poco. O sea, tampoco es que voy a dejar de grabar. Yo no me voy a meter. Es PVP. Si quieren que te respeten, tú los ahí. Pues, esa es la, la ley. Gane, gane, gane. gane, ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana de los dos? Quítate. Yo le voy al que tiene más vida. A Al que tiene más vida. Y... No sé, yo siento que esto va a durar siglos, hermano. No sé, va a durar siglos este mapa. Es muy grande. Vamos para el lado de mi compañero. Adiós, amigo. Esta es mi lección de vida. No sé qué No, no hay cuánto. No quedan nada. No quedan nada de jugadores. Nada. No, no voy a ir, amigo. No no pienses que nací ayer. No pienses que nací ayer. Eh, literalmente... No sé qué pasó ahí. Uh, esta partida rush. Esta partida rush. Esta partida rush. Ahí es. Esta partida rush. Como cubo Tenemos que ir a donde está la pelea. Porque ahí es donde. Es. No sé, pero me gusta donde hay pelea. No, se Uh. este mapa me trae buenos recuerdos. Este mapa me trae buenos recuerdos. Vamos, ver rápido al centro. Vete, vete. Ah, desesperada. Ve, corre, corre, corre, corre. Espera, como te puedes? Espera, como te puedes? Espera. ¿Yo? No, entiendo. ¿Qué le pasa a la gente? Anda muy rarita. No me vas a atacar la mano. Es que... Lo que te dije Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Ah, no me había dado cuenta de esto El mapa se llama Bolivia Y tiene barcos Ajá, se Y tiene barcos Qué grande, Qué grande que es. que grande yo también lo hubiera relacionado a esa parte. Dios. Ala. A no sé qué hacer. Dejemos las tonterías un rato y... Mi novedad que... Y se cae solo. Me acaba de regalar una kill. Ah, de hecho no me la dejo. ¡Ajá! ¡Se m No manches. No manches. Bien dejo. No. Vías. Bien. Uf. Producción. Pon ese clip de la salvada. Tomás épico, no, bro. No. Vamos a hablar. Es que es la más rata que conozco. No voy a ir, wey. No manches, ah, bueno, una victoria. ¡Ah! La partida final son victorias, así de fácil son victorias. Y pues bueno, eso es todo. Eh, ahora sí, gracias por ver, gracias por todo. Acuérdense, si quieren, pueden venir al servidor y nada más ponen aquí mc.helcraft.us. Es lo único que tienen que poner. Y... Bueno, no digo nada más. Así que... Hasta otra. Chao.